Eu sempre gostei da mídia, não é? Desde pequena. Uh, costumo contar que o meu pai, para entretenernos, fazia contos gravados, com gravador ainda aquelas velhas, sabe? gravadores grandes. Uh, e fazíamos tipo, efeitos especiais, com cascata de água, e era a chave da água, não é? Uma fada aparecia e abrimos uma caixinha daquelas que tinham uma lançarina. Uh, era muito criativo, não é? Então, cresci nesse ambiente que, que, que fomentou muito esta parte criativa. E,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 Eh, y comencé a hablar con ellos y me dijeron, ¿por qué no haces un programa de televisión? Yo tenía 14 años, era completamente absurdo. Eh, más el director de televisión vio que yo estaba interesada y llamaron para hacer una prueba. Y comencé a presentar un segmento que era Mulheres en la Historia. Después pasé a, a hablar del cine, era una vez por semana, el filme de la semana. Eh, y fue muy divertido porque cuando me dijeron, escribe un guión sobre eso. Ah, el filme es muy bonito, hay mucho amor.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 América Latina, hacer toda la parte de promocional, porque Disney Channel no tiene comerciales, entonces había que preencher toda esa parte. Fizemos eh, desde animación, stop motion, hasta reportajes en toda América Latina con miudos, ¿no? Eh, para preencher este espacio. Entonces era muy creativo, muy desafiante, eh, y muy, muy bueno, la verdad. Uh, Trabajé en TV Azteca, pasé por allí un tiempo, pero fue un poco difícil, <laughs> para hacer reportajes.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 Eh, con personas en vivo, celebridades, una banda de rock, y toda la responsabilidad de mí. Obviamente teníamos un director, pero sí, fue muy desafiante. Y después de ocho meses, Saquiel paró, eh, y nos mandaron a y ahí fue cuando vi para Portugal, porque... en um, engraçado, yo siempre quise viajar, entonces cuando nos despidieron de antiguiente, y daba mucho dinero para no... <risa> por haber terminado un programa, todo el mundo decía, eh,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 una persona fantástica que después me, fue por mi. Bar, fue a estar conmigo en Barcelona y, que sí, un surfista muy feliz. Y, y que fue porque yo vine a Portugal, fue por amor, que, que acabé aquí.